Hola, muy buenas, mi nombre es Johnny Finch, seguramente me, conozca como, me conozcas como el viajero del tiempo y si no me conoces como el viajero del tiempo es porque no sigues mi canal, entonces ya aprovecha y suscríbete y entenderás algún día por qué me llaman el viajero del tiempo algún día. Bueno, lo que venía hoy aquí a decir no es ...por qué soy el viajero del tiempo... ...que eso si queréis lo puedo... ...lo puedo hacer en un vídeo... ...me lo ponéis en los comentarios... ...y yo lo hago sin problema... ...yo lo que vengo a decir hoy es... hidrátate. ...no, es broma... ...lo que venía a decir hoy es que... ...voy a analizar la frase... Me cago con las patas abajo. Es una frase andaluza, ¿vale? Yo soy andaluz. Una frase andaluza, muy andaluza, que dice Me cago con las patas abajo. ¿Vale? Analicémosla. Me cago, es decir, me estoy haciendo caca, ¿vale? Estoy, tengo ganas de eh, el, evacuar tengo ganas de evacuar, ¿vale? Me cago con las patas abajo. Obviamente con las patas abajo es una abreviatura de la frase con las piernas abajo. Dicho completo y sin abreviaturas y, y sin un toque andaluz sería me me estoy evacuando con las piernas abajo. Me cuesta un poco traducir porque yo el castellano regular pero el andaluz lo domino bien. Entonces, ¿por dónde iba? Lo que quiere decir con las patas abajo quiere decir que me cago encima, es decir, me cago encima de que estoy de pie, las piernas las tengo, la tengo abajo y de ahí me cago con las patas abajo. Es decir que estoy de pie, de pie, de pie, no de pies, no de pie estoy de pie y me cago encima con las piernas abajo. Es decir estoy de pie y me hago caca, evacuo con las piernas situadas debajo mía. Es decir, no estoy sentado, no estoy con el bate abajo, estoy con la patas abajo. Espero que se haya entendido. Muchas gracias. Y se da el like, comenta, no sé. Y bueno, esta otra, no sé. Si quiere que comente otra frase, pues ponla pues, en los comentarios. Venga.